Déjenme acabar entonces esto y luego arrancamos. Decía yo, el contexto internacional es importante recordar, ahí tienen ustedes el gráfico que siempre hemos ido mostrando que tiene que ver con el precio del petróleo, como de eh, 145 en el año 2008 baja a 30, y en este año, en febrero, el 11 de febrero, hemos tenido el precio más bajo en los últimos 10 años del de precio del petróleo con 26 dólares y la recuperación que ustedes conocen por encima de los 50 dólares. Es decir, enfrentando desde el año 2014, ahí está muy clarito en el gráfico, que desde el 2014 enfrentamos caída de precios de los hidrocarburos, no 2015, no 2016, la caída de precios es desde el 2014. También queremos mostrar minerales que han empezado a caer desde el año 2011. Ahí tenemos dos representativos que son en verde el estaño y en azul el zinc, que de 14 casi 15 dólares la libra fina de estaño enfrentábamos precios por debajo de los cuatro, de los 5 dólares, ¿verdad? Y ha habido, evidentemente, en los últimos meses una pequeña recuperación, pero ya la caída de los precios de los minerales desde el 2011. Otro producto importante para nosotros tiene que ver con el precio de la soya, que ha tenido altibajos. Si vean ustedes, el 2011 hasta el 2015 ha tenido una caída brusca de estar vendiéndose en 1.300, la tonelada métrica estaba vendiéndose en 579 dólares hacia fines del año pasado, y hay una pequeña recuperación en esta gestión a 776 dólares la tonelada de métrica de soya, es de aceite de soya esto, que es un principal producto de exportación boliviano Otro elemento que tiene que ver con la variación de los precios de los commodities, vean ustedes, esto es muy importante, lo que ven en barras azules, son las fluctuaciones de los precios de exportaciones de los principales productos eh, ...latinoamericanos, eh, ven ustedes que 2009 cae, el 2015 caen, el 2016 caen en 12%, ...casi 13% de caída de todos los commodities que tiene eh, en la exportación de la región, de, la América, de América Latina en realidad. Y de América del Sur, perdón, y Bolivia está con el crecimiento en verde, ...mientras que el crecimiento en, la, en línea roja que ustedes ven descendiendo desde el año 2010-2011 tiene que ver con los países de América del Sur. Es decir, los países de América del Sur han empezado a caer muy en línea con lo que ha ocurrido con los precios internacionales eh, en la, eh, de los principales productos de exportación. Y Bolivia ha sido de lejos el país que ha soportado mejor ese, esa desaceleración, ese contagio de la crisis internacional en nuestros países vecinos y estamos exportando y como ustedes pueden ver, estamos bien. Adicionalmente de eso, si uno hace una evaluación, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el crecimiento trimestral, con datos observados al segundo trimestre del, de esta gestión. Vean ustedes que la, esa, esa franja celeste es la tendencia y las variaciones del rango que tiene la, la caída de los, de la, del Producto Interno Bruto de los países de la región. Y Bolivia está ahí en la línea roja por encima. Estamos creciendo por encima de tal manera uno eh, corrobora, cuando mira lo que ha pasado en 2009, que hemos tenido por primera vez medalla de oro en crecimiento económico, el 2014, el 2015 y el 2016, aquí quiero hacer una puntualización, eso, estamos tomando el menor, la, la probabilidad del menor crecimiento que podamos tener en nuestro país, que es el 4,2%, ese es el crecimiento más bajo esperado, no estoy diciendo, ojo, que es el crecimiento que nos gustaría esperar para la gestión 2016. Lamentablemente el INE recién nos va a dar ese dato más o menos en abril del próximo año, porque más o menos tarda tres meses en la compilación de un trimestre, por lo tanto hasta marzo estará compilando y las primeras semanas de abril el Instituto Nacional de Estadística estará proporcionando el dato definitivo del crecimiento económico, por lo tanto, esto estamos proyectando en base a la información que se tiene a octubre de este año del Índice de, eh, Global de Actividad Económica Boliviano, que nos dice que estamos creciendo al 4,2%, que es, repito una vez más, lo mínimo que podríamos esperar del crecimiento de la del país. Por lo tanto, solamente tomando el mínimo y tomando... La, es, la, la proyección que tienen organismos internacionales sobre los países vecinos, ahí podemos ver que el crecimiento de Bolivia va a ser el, el año 16 el mayor. Así crezcamos solo al 4,2%, vamos a superar al caso paraguayo, al caso peruano y Bolivia por tercer año consecutivo va a ratificar el liderazgo en el crecimiento económico de la región. Cuando hablo de la región hablo de, la, de Sudamérica. Por lo tanto, eh, queda claro que este año, una vez más, Bolivia va a crecer pese a los augurios que han hecho los opinadores a principios de esta gestión, como les voy a recordar acá quiénes eran y qué decían. Y vean ustedes que eh, va a haber problemas en la región al finalizar este año. Venezuela con 9,7 negativo, Brasil con 3,6 negativo de crecimiento. Es una tasa de recesión muy fuerte que tiene nuestro país vecino. Eh, el promedio de América del Sur va a ser en 2,4 negativo, el crecimiento de Argentina va a ser menos 2, ¿verdad? Eso es lo que ha generado pues también un descontento en la Argentina y una y un cambio en el, el ministro del área con un crecimiento de pese a todas las medidas restrictivas y todo lo que se ha dado, un menos 2 de crecimiento, o sea, es un crecimiento negativo, recesión Ecuador también está en el mismo nivel y Uruguay peleando por tener un equilibrio al menos, un 0,6, nada de crecimiento, o sea, estancado. Y a partir de Chile con 1,6, Colombia 2, empiezan los crecimientos. Pero Bolivia, por supuesto, pese al contexto internacional desfavorable, con pre caída de precios, contagio de esa crisis a varios países de la región... Problemas climáticos internos, como el efecto niño-niño que hemos vivido acá, entre otros factores exógenos al modelo económico boliviano, pero que de alguna manera, ¿verdad?, el modelo económico boliviano ha mostrado en este contexto fortaleza y sigue creciendo la economía boliviana y va a seguir creciendo la economía boliviana porque los fundamentos que tenemos son muy sólidos, el modelo está demostrando ahora más que nunca, ¿verdad?, eh, los economistas neoliberales decían que por la caída de precios iba a caer el modelo económico. Se equivocaron. Una vez más, y yo estoy escuchando, 11 años la misma cantaleta, se equivocaron consecutivamente. ¿Ah? Y Bolivia sigue creciendo. Bolivia sigue creciendo, es una economía que está liderando el crecimiento económico. E inclusive, vean ustedes... Eh, esto recuerdo nuevamente las proyecciones de los organismos internacionales del Fondo del Banco Mundial de la Cepal aún con los crecimientos que no estamos de acuerdo y que han estado publicando permanentemente y que algunos medios de comunicación han hecho eco de esas publicaciones de organismos internacionales Bolivia sigue liderizando el crecimiento económico para estos organismos internacionales para la gestión 2016 entonces es algo que es importantísimo recalcar porque nuevamente, esas profecías de que íbamos a estar mal para bien del pueblo boliviano, para mal de aquellos opinadores tendenciosos, ¿verdad?, estamos bien en el Bolivia. El tema de la inflación es un tema que eh, no es una preocupación para el Estado boliviano, eh, sí es para otros países, vean ustedes, aquí estoy mostrando cómo la inflación ha ido cayendo, tenemos, como ustedes ya lo han publicado, de enero a noviembre, 3,7% de inflación. Y ahí no creemos que vayamos a pasar el 4% de inflación en esta gestión, ¿verdad? tal vez algo más, dependiendo. El comportamiento de los precios eh, en el mes de diciembre son muy anticipables porque hay una subida de todos los precios, como ya han estado reflejando, que se compara con otros momentos en que también han subido los precios, de los mismos productos, sube el pollo para Navidad, sube el cerdo para eh, Año Nuevo, eso es absolutamente normal, y cuando uno compara año con año, bueno, eso no tiene afectación al tema inflacional. Por lo tanto, todo apunta a que estaríamos cerrando la inflación con menos del 4%, o alrededor del 4%, como ustedes quieran. Pero es una inflación baja porque, fíjense, Bolivia está entre los países que eh, ha, ha sabido controlar la inflación Vean ustedes que Ecuador está con 1, Perú 2,9, Chile 2,9, Paraguay 3,3, nosotros con 3,7, un poquito, un poquito más alto, pero bajo control. Pero hay otros países donde empieza a dispararse la inflación. Colombia, nunca habíamos visto esa tasa de inflación, 5,3% a noviembre acumulado. Esto ya es observado, puede ser que sea un poco más para el mes de diciembre. Hay un mes que queda por eh, tomar en cuenta el dato. Brasil, 6% de inflación en Brasil. Esto es muy importante, no solamente que hay recesión en Brasil, sino que hay inflación en Brasil. Eso en términos económicos se llama esta inflación. En Uruguay, 8,7% de inflación en Uruguay. Es también un dato que nos llama extremadamente la atención. Eh, y ahí está la respuesta, un, un crecimiento estancado con una inflación elevada en Uruguay. Y finalmente la Argentina, que hasta, eh, bueno, el dato, eh, no tenemos el dato oficial en realidad, como muchos, no se publica oportunamente eh, en Argentina, pero por lo que eh, empresas privadas prevén estamos hablando de que hasta noviembre estaría 38%, y algunos hablan que estaríamos superando el 40% para el mes de diciembre la inflación. No es el caso de Bolivia, Bolivia no tiene el problema la inflación, ...como ha sido una de las particularidades del contagio de la crisis en los países de la región. Algo de lo que dicen los organismos internacionales, vamos a ver lo que dicen, por ejemplo, el 2015... ...que decía el Fondo Monetario sobre Bolivia en su informe de diciembre. Bolivia logró reducir la pobreza y alcanzar un desempeño económico con solidez durante la última década... El crecimiento del PIB real ha promediado aproximadamente 5% desde el 2006 y el coeficiente de pobreza ha disminuido 16 puntos porcentuales. ¿Sí? Eso dice el Fondo Monetario, que dice ahora el Fondo en su último informe de este año, que muchos han reflejado también en los medios de comunicación. Dice, Bolivia ha experimentado un importante progreso económico y social. El crecimiento ha sido fuerte, promediando alrededor del 5% desde 2006. Se elogia el vigoroso crecimiento del PIB real 2016, aún con la desaceleración. Está hablando de los países vecinos. El Banco Mundial, que decía en mayo de este año? Hoy en día el país, Bolivia, que más está creciendo en toda América Latina es Bolivia. Ratifica lo que estamos presentando. Dado que ha manejado bien su economía durante la década... Dorada, en ese tiempo Bolivia ha ahorrado mucho dinero a diferencia de otras naciones que no han ahorrado. Esos son los buffers que en algunos momentos me voy a referir. ¿Qué dice el mismo Banco Mundial en un informe, un reporte de septiembre de este año? Dice, el efecto de los bajos precios de las materias primas en Bolivia fue contenido por políticas expansivas que han aprovechado los importantes amortiguadores económicos acumulados en la bonanza. Refleja de mejor medida lo que hemos hecho en Bolivia como vamos a mostrarles. Y ahí abajo están las referencias en la página web para que ustedes mismos puedan eh, ver, ver estos reportes que son públicos. La CEPAL que decía en mayo de este año, el ciclo de precios altos de petróleo fue aprovechado en Bolivia, que tuvo ganancias extraordinarias las cuales fueron utilizadas para invertir en sectores dinámicos como la infraestructura. Esto le permitió avanzar en la reducción de la pobreza, el desempleo y logró un crecimiento más dinámico. Eso dice la CEPAL y en su, último inf en su informe de julio de este año dice sobre Bolivia, a nivel de países, las economías de la República Dominicana, Panamá y Bolivia son las de mayor crecimiento en la región. En Bolivia la inflación se redujo en 2015, la inflación fue inferior al 5%. Eso es lo que están percibiendo, como ven ustedes los datos. Eh, van más o menos en línea con lo que ha, han estado hablando los organismos internacionales, pero que son apreciaciones diametralmente diferentes a las que ustedes han observado de opinadores económicos neoliberales en los diferentes medios de comunicación. Crecimiento eh, del producto interno bruto manufacturero, esto es muy importante. Hemos visto ahí un, al presidente de la cámara hablar de que están en recesión, que están cerrándose empresas, verdad, cosa que sí. es absolutamente falsa. Como aquí ustedes pueden ver, en, en el periodo neoliberal, desde el 96 hasta el 2005, el crecimiento de la industria en promedio era apenas 2,9%. Esto hay que recordarle al presidente de la Cámara de Industrias. En el periodo neoliberal solo se crecía al 2,9% en industria. ¿Cuánto se crece en nuestro gobierno? En promedio estamos creciendo al 4,8% en industria. Entonces no puede decir que hay una desaceleración la industria, el presidente de la Cámara. Eso es negar los datos que están claramente ahí en, el, eh, en la pantalla, que son datos del Instituto Nacional de Estadística. El año 2015 habíamos crecido al 4,6 y este año estamos creciendo al 5,6 hasta el, el segundo trimestre de esta gestión. Y los sectores más dinámicos que están generando este crecimiento están ahí a la derecha, es el sector de alimentos, bebidas y tabaco, básicamente alimentos en realidad, el sector dinámico en la producción de manufacturas, seguido por la refinación de petróleo y otros eh, productos eh, manufactureros. Adicionalmente, se decía, ¿verdad?, eh, el tema de las exportaciones, porque eh, el señor Villegas también hablaba de que se cerraban una y media empresas cada día. En realidad... Yo les demostraba y en una, una entrevista que me hicieron la otro, el otro día, mostraba cómo en realidad desde diciembre de, del año pasado hasta ahora han habido más de 350, han aumentado el nivel de, de empresas industriales en el país, lo que desmiente absolutamente esas afirmaciones muy alegres que han sido reflejadas en algunos medios de comunicación nacionales. En tema de exportaciones... Aquí, por supuesto, el problema, como ya eh, era obvio, si caen los precios, el, el tema del valor de las exportaciones cae, pero aquí hay que analizar dos cosas en la economía, no solamente el valor, sino también el volumen de las exportaciones. Aquí ustedes pueden observar que evidentemente el valor está cayendo, esto es con datos al mes de octubre, acumulados de enero a octubre, eh, comparando con el año 2015 hay un, una caída del 20% en el valor de las exportaciones fundamentalmente explicadas con lo que ocurre con el valor de los hidrocarburos, que han caído en 47% en valor por los precios. Pero vean ustedes que en valor, inclusive, minerales y productos no tradicionales han incrementado su valor en 2, 3 y 3.1%, respectivamente, en crisis. Y esto se debe a la explicación que está ahí abajo, que es el tema de los volúmenes de exportación. En términos de volúmenes, eh, Bolivia solamente ha caído en 4,2% en volúmenes, explicado fundamentalmente por la caída en hidrocarburos en 7,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente ha afectado el, el precio, sino también ha, ha afectado al sector de hidrocarburos el volumen de exportación, la venta de gas a la Argentina, la venta del gas al Brasil, porque estos países, como hemos mostrado, enfrentan problemas recesivos que disminuyen, la demanda de gas de, de nuestro país y por lo tanto cae también la demanda de gas boliviano y por lo tanto cae el volumen. Cae el volumen, cae el valor y por lo tanto hay una caída eh, en precios y valor, perdón, que eso hace una caída en valor del 47%. Pero el resto, vean ustedes, minerales, minerales se ha comportado pese a la caída de los precios, pese a que estamos enfrentando no los precios de antes, sino unos precios, unos niveles mucho más bajos ahora ha crecido en 8,4% el volumen de exportaciones. Eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que se sigue produciendo en el país. Eso aumenta el producto interno bruto y ahí está el reflejo en lo que hemos visto. Los productos no, no tradicionales, exportaciones de... Eh, de productos agropecuarios, manufacturas, en fin, otros, ha crecido, esto es muy importante, nadie lo ha dicho, ningún medio de comunicación se ha detenido a ver este factor que nos parece importante, hay un incremento de cerca del 17% en volumen de exportaciones que no sean minerales y que no sean hidrocarburos, eso es muy importante, ¿eh? ese aspecto no se dice. Lo que quiere decir que en otros, en otros palabras, la economía boliviana, ante la caída de precios internacionales, ha ido mejorando el volumen de producción y el volumen de exportación en otros que no sean eh, estos productos de hidrocarburos. Pero como la balanza de pagos, y eso es lo que, la, perdón, la balanza comercial se mide en valores, por supuesto vamos a tener esta gestión en, eh, estamos ya en, al mes de octubre un déficit de 782 millones de eh, dólares, pero que no se comparan, fíjense, con los tremendos superávits que hemos tenido en años anteriores, que esa platita, como bien lo ha detectado el Banco Mundial y la Cepal, han sido para construir buffers, colchones financieros, que nos han permitido enfrentar justamente estos periodos de eh, problemas eh, de precios. Entonces, quiere decir sí que la política que ha emprendido el gobierno nacional, ha sido positiva, ha sido buena, y además ha dado efectivamente resultados, porque la crisis los bolivianos no han sentido en el bolsillo. A eso se refiere cuando hablamos de estos buffers, que esta fortaleza financiera que hace tiempo hemos empezado a mostrar, porque las opiniones se dirigían básicamente a criticar la caída de las reservas internacionales, pero no a ver el conjunto, el total del colchón financiero que hemos logrado eh, conformar en estos años de bonanza. Ahí tenemos 1.800 millones de dólares del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, 755 millones del Fondo FIMPRE, que todavía existen ahí eh, recursos. Le, con la Ley de Servicios Financieros hemos creado el Fondo de Protección a la ahorrista, el Fondo de Protección a la ahorrado, a, a Asegurado, con, que tiene ya 644 millones de dólares, más los 10.300 que tenemos a noviembre en reservas internacionales, tenemos 13.596 millones de Dólares a disposición para enfrentar la crisis internacional si fuera necesario. Es decir, 38% del PIB está listo para salir a eh, combatir las, eh, los efectos de la crisis que felizmente no se han dado en nuestro país y que simplemente uno de los. Eh, de los elementos, de los instrumentos que teníamos programados, como las reservas, ha sido más que suficiente para controlar y para dar tranquilidad a los bolivianos. Son cerca de 3.000 millones que hemos invertido, uno hace números, 3.000 millones de dólares entre 10 millones de habitantes. Hemos invertido cerca de 300 dólares para cada persona, para tener, darle esta estabilidad que no tiene precio. Esta, esta eh, como vamos a ver más adelante, estabilidad de empleo, reducción de pobreza a hemos garantizado las políticas sociales, en fin, hemos garantizado el crecimiento económico en el país con estabilidad de precios, en un marco de crisis internacional que, repito, con estos buffers hemos logrado evitar que esto pudiera contagiar a la economía boliviana, y no hay un contagio importante en la economía nacional, en los sectores de, eh, de nuestro país. Entonces, vean ustedes, ahí está... La respuesta que hemos hecho en todos estos años, por lo tanto, ese discurso que se han farreado la plata no existe, y además, claramente no han comprendido los opinadores y economistas neoliberales qué es lo que estábamos haciendo, y eso es lo que llama la atención. Supuestamente están haciendo análisis e investigación, pero para, parece que no dan pie con bola en el análisis económico. Ahí está, lo han identificado organismos internacionales pero no lo han identificado los opinadores neoliberales que aún no entienden cómo funciona el modelo económico boliviano. La inversión pública ha sido otro factor que ha generado un incremento en la economía nacional, vean ustedes, eh, cada vez más eh, al mes de noviembre, acumulado al mes de noviembre, por supuesto. el 2013 teníamos 2.800, que nos ha ido muy bien. En 2014, que hace otro año que nos ha ido bien, hemos invertido 3.500 millones de dólares. Estamos hablando de datos observados y el año pasado 3.700 millones de dólares. Este año, al mes de noviembre, observado inversión pública, 4.102 millones de dólares. Es decir, sigue el motor de la economía siendo la inversión pública, y ahí ustedes pueden ver que en realidad el único que ha seguido invirtiendo más que el resto, que han empezado a caer la inversión en gobiernos eh, subnacionales, en municipios, en gobernaciones, en las universidades, se ha desacelerado la inversión, pero quien invierte... ...es el gobierno nacional. Por lo tanto, identificando claramente cuál es el motor del crecimiento económico... ...ha sido la inversión pública, pero la inversión pública administrada por el gobierno central. ¿Ah? Así de simple. Porque hemos visto una desaceleración en gobernaciones y municipios. Para de pasada, algunos datos de inversión pública que han sido presentados... una separata que el gobierno nacional ha generado... ...para informar a la población cuánto hemos invertido en agua durante toda esta gestión... Si uno compara el, lo que se ha invertido, por ejemplo, en, en agua y saneamiento básico, que es la preocupación de, las, de la población, en, del 95 al 2005 se ha invertido en el país apenas 4.443 millones de bolivianos. En nuestro gobierno, del 2006 al presente año, estamos invirtiendo, y esto con datos obviamente no cerrados, al 9.785, un incremento de 120%. Es decir, hemos eh, prácticamente más que duplicado, el, la inversión en agua que se ha hecho en el país. Lo mismo en recursos hídricos que hemos pasado de 700 millones a 4 mil millones de bolivianos y en riego de 600 millones a más de 5 mil millones de bolivianos. Este, este hecho de que el gobierno nacional haya invertido la gran parte de los recursos, fíjense ustedes, eh, de 600 millones a 5 mil millones de, en inversión en riego, es una, no toda, es una, uno de los elementos que explica por qué la inflación está controlada, por qué eh, los precios de los alimentos, que normalmente en años de sequía, verdad, en años donde no hay riego, especialmente en el occidente, porque en el oriente es mucho más fácil encontrar agua, en el occidente es el problema, eh, donde se produce papa, donde se produce zanahorias, en fin, una serie de productos, eh, estos no hayan subido de precios y la inflación esté controlada. La inversión que hemos hecho en riego, en el área rural, está sirviendo para garantizar alimento en la ciudad y, por lo tanto, garantizar estabilidad de precios. Asimismo, un, uh, un dato importante sobre el gasto del sector público no financiero, el gasto corriente y el gasto de capital. Nosotros hemos hecho una, una disminución en el gasto corriente en 1% en lo que va de la gestión, comparando, obviamente, enero-octubre con enero-octubre, y en gasto de capital hemos incrementado en 6%, como se ha visto. Uno de los motorcitos in, eh, importantes en el crecimiento económico tiene que ver con la inversión pública, especialmente del gobierno central. Otro elemento importante para evaluar el año, los, eh, las políticas sociales invariables en el país. Se han mantenido las políticas sociales en el país, no hemos retrocedido. Es más, vean ustedes cómo hemos aumentado los beneficiarios que estamos hablando de todas nuestras políticas sociales, han, han, se han incrementado en casi 3% el los números de beneficiarios y el monto que hemos pagado de estos beneficios se ha incrementado prácticamente en lo que va del año en un 4%. Es decir, no solamente que hemos mantenido la política social, sino que estamos incrementando los recursos que se utilizan para beneficiar, por supuesto, a una mayor cantidad de personas en el país con estas políticas sociales. Eso es algo que caracteriza a Bolivia. Eso no ha ocurrido, como vamos a ver en adelante cuando hagamos esta evaluación de la crisis en la región, eso no ha ocurrido en los países. Fíjense ustedes ahí están los principales países, Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay. Lo primero que han hecho los países como medida para contrarrestar en toda esta gestión, el efecto de la crisis que ellos empezaron a sentir fue recorte del gasto corriente, lo que Bolivia Veamos que he hecho en mínima prácticamente nos hemos mantenido estables en el gasto corriente, pero no lo hemos reducido y con la, la manera en que lo han hecho varios países de la región. Segundo, el recorte del gasto público en capital lo han hecho varios otros países, es decir, han reducido la inversión pública, lo que Bolivia no ha hecho. Bolivia ha continuado con la inversión pública como les hemos mostrado. Es decir, nosotros hemos hecho todas las cosas que en los países vecinos no lo han hecho, o han hecho al revés. Veamos también el recarto en, gastos, en el gasto en subsidios. En Argentina, Brasil y México han eliminado subsidios, si no los han eh, reducido. Lo que no ha ocurrido en Bolivia, donde hemos seguido manteniendo la gasolina, el diésel está subvencionado, en fin, existen las subvenciones que eh, actualmente tenemos. Reformas tributarias. Muchos países como Chile, Colombia, Ecuador han optado por reformas tributarias para aumentar la cantidad de tributos que eh, recogen de la población. Bolivia no ha hecho eso. Algunos países como Brasil, México han eh, aplicado políticas de privatización que nosotros las conocemos de la década de los años 90. Bolivia no ha entrado a ese plan que muchos países han empezado a a optar como eh, elementos, como políticas de, eh, de contrarrestar la crisis que, ¿verdad?, han sido eh, aplicadas en otros países. Cierras de entidades públicas en Brasil y en Ecuador se han cesado en varias empresas e instituciones públicas por falta de presupuesto. ¿Por qué? Porque tenían problemas fiscales y han empezado a enfrentar ese tipo de problemas. Y por último, a algunos países han hecho despido de empleados públicos, como es el caso de Argentina y Brasil. Bolivia no ha hecho nada de esto. Cuando yo escuchaba a algunos uh, eh, opinadores, y especialmente, ¿no? inclusive sacaban sus, uh, unos pasquines de... Políticas de recomendación, de política anticrisis que se alejaban a algunos partidos políticos, recomendaban toda una serie de políticas que se estaban dando en, en, en países de la región, como los que acabo de mencionar. Es decir, obedecer al Fondo Monetario, obedecer las viejas políticas neoliberales que varios de los países continúan aplicando. Bolivia ha mantenido, es la gran diferencia. Estamos superando esta crisis internacional, ¿verdad? Sin un solo rasguño en las políticas sociales que imprime el gobierno nacional. Esa es una de las características nuestras. Pese a esto, Bolivia mantiene el Juancito Pinto, el Juan Azurdu y la renta digna, el subsidio de la extranjera universal, es decir, las políticas sociales. Y veamos cómo se han comportado las economías, cómo han empezado a descender desde el 2011, fíjense ustedes, han ido, han ido sintiendo la caída de los precios internacionales, el resto de las economías pero hay una economía que se mantiene ahí arriba, que es Bolivia, que está por encima de las economías de la región, manteniéndose y mostrándose desde el año 2013, como ustedes pueden ver, como la economía más dinámica, pese al contexto internacional tan adverso que tenemos. La tasa de desempleo en Bolivia, eh, hay datos observados al tercer trimestre de esta gestión, para ser comparados con todos los otros países, Bolivia eh, es la tasa de desempleo más baja de la región, ¿m? con un 4,1%. Recordarán ustedes cuando el presidente daba su informe en agosto, hablaba de un 4,4%, que era el dato que teníamos nosotros de desempleo. Lo hemos ido mejorando hasta un 4,1% y todavía tenemos un desafío adelante con eh, unas políticas mucho más agresivas para disminuir el desempleo. Asimismo, otro dato ...importantísimo, que se ha hablado todo este tiempo en los medios de comunicación, el tema de la mora. Bolivia era, en el 2005, el país con la más alta mora de la región. Y de ser la mora más alta, ha pasado a ser la mora más baja de la región. 1,8 a octubre de esta gestión, para ser comparables los datos con los otros países. Por lo tanto, vean ustedes que cuando se habla de que ha subido un 0,1 la mora y un escándalo a algunos opinadores, ¿no? no se dan cuenta, solamente quieren mirar un, un árbol y no quieren mirar el bosque. Bolivia, de lejos, es la economía más solvente en la región desde hace bastante tiempo atrás en nuestro país, desde hace 10 años concretamente. Algunos datos que refuerzan por qué todavía continuamos bien. El modelo le ha apostado al dinamismo en la demanda interna y la demanda interna continúa siendo efectiva. Las uh, facturaciones de los supermercados en esta gestión de octubre de 2015 a octubre de 2016 ha sub, ha, se ha incrementado en 4%. Por lo tanto, no ha habido daño a la demanda interna. El transporte aéreo sigue subiendo 8% en la facturación de pasajes aéreos en lo que va de estos uh, 10 meses contra 10 meses del año pasado, o sea que quiere decir que la economía anda bien en demanda interna, asimismo. Otro de los elementos importantes tiene que ver con el consumo de electricidad y de agua potable. En electricidad, vean ustedes, este año se ha incrementado en 6,3%, eh, nuevamente este es un dato a septiembre, que nos proporciona el INE en un índice que saca trimestralmente. Eh, de, lo, de lo que se rescata, de lo que está creciendo más, vean ustedes, minería ha incrementado el consumo de electricidad en 154%, eso quiere decir que ya la, la actividad minera empieza a reaccionar, y como hemos visto, está con, muy, muy correlativo esto con lo que eh, se incrementó a las exportaciones y el comportamiento del Producto Interno Bruto del sector minero en este año. La industria es otro sector que consume muy bien, 5,8%, y las fábricas de cemento en 7,3%, los rescatables de lo productivo en el incremento en la demanda de electricidad. Eso es muy positivo para la economía nacional. Lo doméstico, la demanda doméstica sigue creciendo al 6,9% y el índice general da ese 6,3% de crecimiento. Estamos muy bien, la economía sigue mostrando datos muy robustos. En agua potable, en agua potable hay un crecimiento del 3,4%, esto nuevamente al mes de septiembre. Eh, seguramente en tema de residencial, comercial, habrá eh, de desacelerarse un poco en los siguientes meses, pero yo destaco que hay un incremento en el consumo industrial del 4,7% y el consumo de agua potable. Otro elemento que estaba eh, por ahí hablando, eh, el tema de la producción de cemento, la producción de cemento sigue creciendo, como ustedes pueden ver, ¿eh? Tenemos una producción que, que este año ha crecido en 8% y las ventas han crecido en 10% de cemento en lo que va de estos 10 primeros años, los nueve primeros, primeros meses con 9 primeros meses del año pasado. O sea que la economía sigue mostrando, por supuesto, estos, estos datos robustos. Eh, vean ustedes la inscripción de nuevas empresas y la cancelación de matrículas. Eh, aquí en el, en el gráfico izquierdo ustedes pueden ver que de 1.391 empresas que se habían creado, a lo que va de este año ya se han creado 17.993 empresas, eh, y se han ido cerrando evidentemente porque se, se, se fusionan, cambian de rubro, en fin, varios, varios argumentos, no solamente porque quiebran como tales, ¿verdad? Hay 6.000 y por lo tanto, vean las nuevas empresas, desde el 2005 hay 207.000 nuevas empresas en en el país y en lo que va del año hay 4% más empresas que el año pasado. ¿ah? Si estuviéramos en crisis, pues deberían cerrarse, como han estado hablando en los medios de comunicación. Pero eso no ha ocurrido. Sigue habiendo un incremento de nuevas empresas. Más todavía. Y aquí va la respuesta al presidente de la Cámara de Industrias, que decía que se cierra una y media empresa por día. Eso decía. Ahí están. Fíjense ustedes. Este año se han creado 2.147 empresas y evidentemente se cesaron 467 empresas. Pero esas 467 empresas que se cierran no se comparan con las 2.147 empresas que se han creado este año. Entonces, en el neto, por supuesto, y tienen ustedes al dato, al lado, ¿verdad? Que tenemos las empresas industriales vigentes a la fecha. Son 32.018 empresas que en este momento existen. El año pasado habían 30.058 empresas, ahora hay 32.018 empresas. Claro que hay la creación de empresas industriales, estamos hablando solo industriales con respecto a los... eso. Por lo tanto, hay mentiras que se dicen y estos son datos de funda empresa. Y está es la paradoja, porque el presidente de, de la Cámara de Industria había sido presidente de funda empresa. ¿No? Son las paradojas de la vida, ahí está con sus propios datos estamos demostrando, y le dije yo, revise sus datos, porque yo le voy a demostrar públicamente que anda equivocado. Entonces no se pueden hablar cosas así nomás tan alegres, lanzar datos a, a, la, a la población, sino hay que analizarlos si y hay que tener la información correcta y el análisis correcto. Tal vez está mal asesorado, tal vez no ha tenido el tiempo suficiente de dar una mirada, pero eso no eh, le quita la responsabilidad que cuando da un dato oficial, cuando da un dato a, la, a los medios de comunicación, tiene que ser absolutamente de responsabilidad de ellos. Si nos vamos uh, al ahorro del sistema financiero, no ha sufrido eh, ningún cambio, seguimos creciendo en los depósitos, han crecido en lo que va a noviembre en 1% los depósitos de la población, hemos llegado ya a los 23.300 millones de dólares ¿verdad? Eh, de eh, depósitos del público, un dato importante, eso quiere decir que la gente sigue ahorrando. Eh, por otra parte, los los, las cuentas de los depósitos, esto es muy importante, el crecimiento del número de cuentas en el sistema financiero. Fíjense ustedes, no vamos a hablar de que el año 2005 hay un millón, había 1.911.000 cuentas. Hoy tenemos 9.406.000 cuentas en el sistema financiero. Y el año pasado habíamos cerrado con 8.669.000, quiere decir que hay más personas que han abierto sus cuentas, especialmente sus cajas de ahorro, en el sistema financiero lo que representa el 88% del total de los depósitos están en caja de ahorros y pertenecen a los extratos que tienen menores de 500 dólares ahorrados. Es decir, esta es una demostración más, por supuesto, de que la redistribución del ingreso, que es uno de, las, de los ejes de la política económica del gobierno, ha dado resultado y por eso la platita ha llegado justamente a aquellos sectores donde antes no tenían ahorro, ahora abren su cuenta y ahorran. Y el 88% de esos ahorros es de gente que tiene menos de 500 dólares ahorraditos en su cuenta. Menos de 3,500 bolivianos ahorraditos en su cuenta en caja de ahorros. Los créditos han seguido subiendo. Este año tenemos un crecimiento en lo que va hasta el mes de noviembre de 13% de incremento en el crédito del sistema financiero. Esto es muy importante. ¿Mm? Esto quiere decir que ha crecido, por ejemplo... En 38% con respecto al año pasado, el crédito productivo, 9% el crédito eh, de vivienda de interés social en términos de montos como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el crédito sigue siendo, sigue incrementándose en el sistema, fluye el dinero, hay más depósitos, sigue prestándose, eso es muy importante. La economía está mostrando también por el lado financiero una fortaleza. Aquí están los créditos de vivienda de interés social, fíjense ustedes. Tenemos eh, que hasta noviembre, este año hemos beneficiado, hemos hecho 37 mil operaciones de crédito de vivienda de interés social superiores a los 24 mil 500 millones que hicimos el año pasado. Y fundamentalmente, miren, cerca del 70%, como viene informando nuestro viceministro de eh, pensiones, cuando le decimos que vaya haga esas conferencias de prensa para informar, cerca del 70% de los créditos que se ha dado ha sido para la compra de vivienda para la gente. Estamos resolviendo el, el tema de, eh, de muchas familias, 37.000 mil eh, familias, este año, que se han beneficiado con su casa propia, su casa, su departamento propio. ¿no? 18% de créditos ha ido a la construcción, 8% para refacción modelación, y un 5% para la adquisición de terreno, ¿no? Y prácticamente para anticrético de vivienda no ha habido mayores volúmenes, pero lo cierto es que eh, ya tenemos, fíjense ustedes, una cartera de 1.600 millones de dólares en eh, este nuestro, nuestro producto que hemos sacado con la ley de servicios financieros de favorecer a la gente para que tenga su casita propia, su techo propio. No nos ha ido eh, nada mal tampoco en nuestros créditos productivos, que ahora tenemos un stock de 7.223 millones de dólares, en crédito productivo. Ahí no se puede crear el crédito productivo. Hemos obligado, como ustedes saben, a que el sistema financiero, el 60% de su cartera se dirija a resolver el problema de la vivienda de la gente, la, propiedad, la, la vivienda propia y el crédito productivo. Entonces ahí tenemos 7.200 millones de dólares en el crédito productivo. Eh, ha seguido creciendo este año, 25% de crecimiento ha tenido el crédito productivo. Eso es algo muy importante. En materia de deuda externa, eh, hemos tenido una cifra de 6.800 hasta el mes de octubre de deuda externa, como viene publicando el Banco Central, pero al lado derecho siempre hay que tenerlo esto en términos relativos con respecto al Producto Interno Bruto, porque de haber estado el año pasado en 19, ahora estamos en 20% del Producto Interno Bruto y esa línea que ustedes ven de 50% es lo que los organismos dicen que es el tope, que no debería pasarse de ese 50%. Fíjense ustedes, tenemos un enorme margen todavía, si quisiéramos endeudarnos en, en este sentido. Una composición importante, ha habido un cambio en la composición del acreedor desde el 2005, vean ustedes que eh, el Banco Mundial era nuestro principal acreedor con 39%, el BIC 33%, la CAF 18%, y luego habrían acreedores menores. Ahora, el principal acreedor es CAF con 30%, el BID con 29%, los bonos soberanos que hemos empezado a emitir hace, un, hace tres años atrás, eh, 15%, el Banco Mundial ha pasado al cuarto lugar con 11% y la China con 9% en quinto lugar. Estamos, hemos dado, por lo tanto, eh, un giro ahí entre los acreedores porque el país tiene ya ahora un mayor margen de posibilidad de endeudamiento. Finalmente, para ir viendo un poco las perspectivas de la economía para 2017, que hemos visto también nuevamente los agoreros que vienen ahí mañana, nubes grises, nubarrones, que son los mismos titulares que ustedes van a ver ahora. No ha cambiado el discurso para nada. ¿eh? Veamos primero los organismos internacionales. Nos tienen el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el, eh, la Cepal. Nos colocan el próximo año en segundo lugar, en todos ellos coincidentemente, ¿verdad?, por debajo de Perú, ¿no?, bueno, ahí vamos a ver si ellos tienen razón, pero yo hago notar que Bolivia para el fondo tiene 3.9% de crecimiento, Bolivia 3.7% para Banco Mundial y para el cepal 3.8%. ¿sí? Ahí nosotros tenemos unas proyecciones diferentes para la economía boliviana, como ustedes saben. Vamos a crecer al 4.8%, la inflación va a estar en 5.03%, menor a la que pues, se había proyectado para esta gestión. Ahí tenemos el balanza fiscal de menos 7,8 y la inversión pública llegando a los 6.200 millones de dólares. Es decir, tenemos una perspectiva totalmente diferente. Si se cumplen las proyecciones para los otros países de los organismos internacionales y se cumple nuestra proyección de crecimiento, va a ser cuarto año consecutivo de mayor crecimiento económico para Bolivia. Ajá. Cuarta vez. Bueno, veremos el 2017, hay todavía... Mucho por hacer, justamente el Gabinete Económico ha estado reuniéndose todos estos días para poder ya tener una estrategia muy clara, que la vamos a, por supuesto, presentar al presidente para su autorización y que continuemos con esta lógica. En otras palabras, yo quiero concluir con esta Ahora sí, tenemos, estamos listos, no hay problemas tecnológicos, cerrando un poco con lo que... Estamos cerrando la economía y estamos bien. Y lo que decían los economistas neoliberales a principios de esta gestión. Veamos para el caso de Bolivia, cuál es realmente la dimensión del crecimiento boliviano hoy, ya, ¿no es cierto? Ya. Veamos qué es lo que está creciendo en la economía, porque no todo crecimiento económico significa que la economía esté creciendo en el buen sentido y en todo, y en todo lugar, ¿no es cierto? Y realmente cómo nos afecta. Que el efecto que está teniendo la crisis en la economía de Bolivia, es mayor del que se tuvo en esa gran crisis entre 1929 y 1932. Las condiciones de la economía se han visto seriamente afectadas por la caída de los precios de las materias primas. Y este, este efecto que va a repercutir en otros sectores, pues se va a empezar a sentir, yo diría, a partir de este segundo trimestre. Y por ahí, un poco más adelante... Eh, que ya viene mostrándose, si bien a partir del año 15, eh, no son eh, situaciones inmediatas. O sea, una caída de esos precios, para empezar, afecta con un retraso de tres meses para el, para el gobierno o para el Estado. ¿Será que eh, nos podemos aventurar a decir, sí, vamos a crecer por encima del 4,5 Podrá ser en torno a, pero puede ser más, puede ser menos. Y los síntomas que nosotros estamos viviendo son los que nos hacen avisorar una posible crisis probablemente algunos indicadores ahora todavía están bien y no podemos afirmar contundentemente que estamos frente a una crisis pero sí que hay síntomas tremendamente preocupantes también tenemos algunos recortes periodísticos que no puedo dejar pasar porque ustedes han visto el discurso de la crisis de la crisis, ¿no? Ya han ido, a medida que vaya pasando el año, han ido ya suavizando el discurso de los opinadores y también en los medios escritos, como ustedes van a ver. Inmediatamente acabamos, con todo gusto. Nubarrones en la economía. Vamos, por favor. Necesitamos una economía diversificada. Responsabilidad ineludible ante la crisis. ¿eh? Ahí están los medios de comunicación. Terminó la bonanza y se deben frenar las demandas sociales. Señor Parado de Santa Cruz. Crecimiento y petróleo. Opinión de la razón. La crisis en el horizonte. La isla de la fantasía, dice, ¿eh? La economía después del no, como la suerte se acabó. Hasta encima la han sacado, ¿no? El keynesianismo de guitarreada, ¿eh? los titulares. El periodo posbonanza. Diez años del nacional consumismo. La suerte se acaba. Están los diferentes medios, ¿eh? ¿Qué pasó y qué puede pasar con la economía boliviana? Economía ciencial lúgubre o ciudadana. La crisis en el horizonte, nuevamente, Jorge Greve. ¿eh? Señales de contracción. ¿eh? Empresarios sugieren un plan contra la crisis económica. Eso es el editorial, dudosa estabilidad económica. ¿eh? Esto es lo que decían. Simplemente para recordar, ya que estamos, como ustedes hacen sus anuarios, yo también estoy aprovechando para hacer mi anuario aquí. ¿eh? Exporto cuestiona datos del crecimiento económico. Datos económicos pesimistas, vistas como optimistas. ¿eh? Los recursos naturales y nuestra economía, y diferentes. Frente a la crisis, menor gasto fiscal. Fondo no monetario falta que es, pero una editorial es esa, ¿eh? El diario. ¿Qué más tenemos? La crisis no espera, Humberto Bacasor, premio al periodismo. ¿eh? Los recursos naturales y nuestra economía. Frente a la crisis, eso ya hemos visto. Alquimia económica en el MEF. ¿eh? Nos han atribuido a nosotros alquimio. ¿eh? No me gustó la química, si no hubiera estudiado... Alguna ingeniería. Bueno, son los datos, ¿ah? ¿eh? Vean ustedes cómo entonces de la opinión a la realidad.